Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy lo que te quiero enseñar es a cómo crear marcas de agua con botón profesional, de la manera más sencilla a la manera más compleja, así como estarás viendo aquí en pantalla. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Y ya teniendo nuestra fotografía, lo primero que vamos a aprender a hacer son marcas de agua con texto. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es oprimir la tecla T y esto lo que hace es activarnos la herramienta de texto. Entonces, vamos a escribir nuestro nombre o marca. Le damos en seleccionar el texto y escogemos un color. En este caso, escogeré el blanco. De tamaño 48 y en el peso, Volt. Le damos en OK. Y lo siguiente que vamos a hacer es dar doble clic en la parte vacía de la capa. Y esto nos despliega un menú llamado estilo de capa. Estando allí nos metemos en donde dice sombra paralela. Le damos un clic y nos abre un menú de la sombra paralela. Entonces, estando allí lo que vamos a hacer es darle en opacidad 100% distancia 20 y ángulo 120 una vez modificados esos valores le damos en ok y como te darás cuenta eso nos crea una sombra paralela después de esto lo que vamos a hacer es en opacidad bajársela a un 20% y en la herramienta de mover que está aquí le damos un clic y la ubicamos en la esquina por ejemplo y de esta manera hemos creado nuestra primer marca agua de manera súper sencilla. Pero espera, no te vayas. La siguiente marca agua que te va a enseñar es con logos. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esta capa, le damos en archivo, nos vamos y le damos en donde dice abrir. Estando allí seleccionamos nuestro logo, en este caso el de Animal Planet. Le damos en abrir, le damos en ok, damos control J para duplicar nuestra capa control c para copiarla nos vamos a nuestro otro archivo y damos control v para pegar ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el color para esto es muy sencillo le damos doble clic en la parte vacía de la capa nuevamente pero esta vez no nos vamos a sombra paralela sino a la opción que dice superposición de colores le damos un clic y aquí podemos seleccionar el color que nosotros queramos en este caso le daré en el blanco y le damos en OK le cambiamos la opacidad a un 20% damos Control T para encoger la escala y mantenemos oprimido SHIFT para no deformarla de esta manera le damos en OK y la movemos a una esquina de esta manera pero tú me dirás, ¿qué pasa si yo tengo mi logotipo, pero mi logotipo tiene fondo? No es PNG, no te preocupes. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer marcas de agua con fondos. Entonces eliminamos esta capa. Volvemos a darle en archivo, abrir y nos vamos a nuestro segundo logotipo. Le damos en abrir, le damos en ok, duplicamos nuestra capa con control J, damos control c para copiar, nos vamos a nuestro archivo, damos control v para pegar, escalamos nuestro logotipo para verlo de una mejor manera y lo que vamos a hacer es manteniendo oprimido nuestro eh, logotipo, quitarle el ojito a la otra capa y dejar solamente este, nos vamos a selección y le damos en la opción que dice gama de colores estando allí lo que vamos a hacer es ir seleccionando parte por parte, en este caso por colores entonces tenemos el amarillo, el negro y el gris entonces en este caso seleccionaré el amarillo, de esta manera y nos seleccionó nuestro cuadrito, le damos en OK le damos en crear máscara de capa, dándole aquí y ya nos separó nuestra primer parte ahora lo que vamos a hacer es oprimir Control J quitamos el ojito de aquí y eliminamos esta máscara de capa, volvemos a ir a selección, gama de colores y esta vez seleccionaremos el color negro, entonces damos clic en el texto de National Geographic, le damos en ok y como ves nos seleccionó nuestro texto, volvemos a crear máscara de capa y volvemos a duplicar. Lo siguiente que vamos a hacer es volver a eliminar esta máscara de capa, darle en Selección, Gama de Colores y seleccionamos la parte gris, que sería la que dice Channel. Le disminuimos la tolerancia para que solo nos seleccione eso que queremos, por ejemplo de esta manera, le damos en OK y volvemos a dar en Máscara de Capa, dándole clic aquí. Ahora lo que hacemos es hacer nuestras tres capas visibles, de esta manera. Las seleccionamos manteniendo oprimido, control y damos control E para fusionarlas. De esta manera nos queda nuestro logotipo sin fondo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cambiarle el color para que sea una marca de agua super chévere. Entonces le damos doble clic en la parte vacía y nos vamos a la opción que dice superposición de colores estando allí seleccionamos el color de nuestro gusto en este caso seleccionaré un amarillo parecido al de National Geographic por ejemplo algo como esto y le damos en ok volvemos a dar en ok y disminuimos la opacidad a un 20% y por ejemplo, damos Control z en caso de que movamos la foto sin querer, para eso la bloqueamos y ahora sí, entonces seleccionamos nuestra fotografía y la ubicamos donde queramos, por ejemplo aquí. Bueno, nuestro cuarto caso es crear marcas de agua con textos múltiples, entonces eliminamos nuestra capa y para crear este tipo de marcas de agua entonces es muy fácil, oprimimos T y esto nos activa la herramienta de texto nuevamente. Escribimos nuestro nombre de marca o nombre. De esta manera. Seleccionamos un color, en este caso el blanco. Y lo que vamos a hacer es ubicarla aquí abajo, dar control J, ubicar otro lado, control J, de esta manera volvemos a duplicar y lo que hacemos en la segunda fila es intercalar seleccionamos estas cinco capas manteniendo oprimido shift en la primera y dándole a la última nos selecciona las capas damos control G para crear un grupo duplicamos este grupo y lo mandamos un poquito más arriba volvemos a seleccionar ambos grupos damos control G para que nos cree otro grupo y vamos sumando y duplicando grupos para ir completando las marcas de agua de esta manera finalmente lo que vamos a hacer es oprimir control G nuevamente para que todas nuestras marcas de agua queden en un solo grupo de esta manera y lo que vamos a hacer es disminuir la opacidad a un 20%. Ahora le damos control T y esto nos activa la opción de transformar y oprimiendo shift vamos a rotar 15 grados de esta manera. Le damos en ok. Esperamos que cargue, nos alejamos un poquito, damos control T nuevamente y la ubicamos de una buena manera, por ejemplo así, como verás quedó súper profesional esta marca de agua con texto múltiple, pero espera, no te vayas, hay una manera aún más fácil de hacer este proceso, entonces eliminamos nuestro grupo y lo que vamos a hacer es crear marcas de agua con motivos, entonces nos vamos a archivo, nuevo y vamos a crear un archivo que tenga 1000 píxeles de anchura por 400 de altura, con una resolución de 72. Le damos en crear. Eliminamos este candadito, creamos una capa nueva y eliminamos esta capa con fondo. Le damos en que sí. Le damos T y escribimos lo que queramos. En este caso escribiré mi nombre lo hacemos más grande de esta manera y lo centramos le damos clic en ok y lo siguiente que vamos a hacer es dar en edición estando allí lo que vamos a hacer es darle en definir motivo y le damos un nombre en este caso le voy a dar mi nombre le damos en ok y ahora nos volvemos a ir a nuestro archivo de fotografía y lo que vamos a hacer es muy fácil. Nos vamos a este yin yang, le damos un clic y nos vamos aquí a donde dice motivo. Le damos clic y esto nos desplegará un menú. Dándole clic aquí podremos ver todos los motivos. En este caso es el último que creamos. Le damos clic y le damos en OK. Aquí ya nos crea una previsualización podemos cambiarle la escala a nuestro gusto en este caso la dejaré en 100 y le damos en ok ahora tú me dirás pero yo lo quiero rotar no te preocupes, esto es muy fácil le damos clic derecho a la capa y le decimos en rasterizar capa y esto ya nos permitirá editarla entonces le damos control T y manteniendo premio shift vamos a ir moviendo de 15 en 15 grados de esta manera Nos alejamos, volvemos a dar control T y escalamos para que ocupe toda la fotografía. Y finalmente le bajamos la opacidad a un 20%. Y como ves, quedó como todo un profesional nuestras marcas de agua. Por último, solo quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de todo este video. Y si deseas apoyar esta comunidad, te invito a suscribirte y ver más contenido aquí. Gracias por ver el video.